Soy Yolanda Guillén y lo primero es decir que muchísimas gracias a todo este proyecto que está llevando a cabo Diputación con Emma Kumme Menduán. Encantada de haber estado esta mañana en, en la radio y de poder llegar a muchas mujeres que, como yo, que empecé hace 15 años a hacer deporte y mi mensaje es de que si yo puedo hacer deporte lo puede hacer cualquiera, cualquier mujer. Unas zapatillas, salir a la calle, es gratis y sobre todo lo que nos aporta el hacer deporte. Sobre todo, no quiero dejar de olvidar lo bueno que es para la salud mental: salud mental, socializar, en fin, es un abanico de, de posibilidades que te da hacer el deporte que es que no podemos rechazar, no podemos decir que no, hay que salir a la calle, hay que moverse.